Hola, en este video les enseñaré cómo descargar Grafo Game y comenzar a jugar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a Play Store. Aquí buscamos Grafo Game en español. Luego lo seleccionamos y le damos instalar. Abrimos. Lo primero que nos va a aparecer es esta pantalla blanca. Y posteriormente estamos en el juego. Comenzamos a crear nuestro jugador en este icono de jugador más. Seleccionamos un género y designamos el nombre de nuestro jugador. Configuramos el nivel de dificultad para nuestro jugador, dependiendo de nuestras necesidades. En este caso elegiré letras para comenzar. Ahora vamos a darle algunas características al avatar, como el color de piel, color de cabello, camisa y pantalón. ¡Y listo! Podemos comenzar a jugar. Cuando comienza el juego recibimos tres cartas, muy divertidas en este baúl. Bolsa de dinero, fuegos artificiales y bolsa de dinero. Y comenzamos a entrar a los maravillosos mundos y niveles de la conciencia fonológica que nos permitirán ejercitar este precursor de la lectura y la escritura. A I A A I Muy bien, se recomienda jugar entre 10 y máximo 20 minutos diarios. Y que lo disfruten. Ah.